Hola amigos de Cinco Minutos de Gnosis, nuevamente aquí con ustedes para contar historias relacionadas al conocimiento, a la sabiduría. Dice que en una oportunidad eh, se propagó una voz a través de la campiña, que un hombre sabio o un hombre santo que vivía en una casa pequeña encima de la montaña, es decir, este, es un hombre que era codiciado, o sea, eh, la gente quería ir a conocerlo. Un hombre de la aldea decidió entonces marchar en ese largo camino y difícil, hacia la alta montaña para visitarlo cuando llegó a su casa vio un viejo criado en el interior que lo saludó en la puerta quisiera ver al sabio hombre santo le dijo al criado el sirviente sonrió y lo condujo hacia su interior mientras caminaban a través de la casa el hombre de la aldea miró con impaciencia por todos lados en la casa anticipando su encuentro con el hombre santo antes de saberlo había sido conducido a la puerta trasera y escoltado afuera se detuvo y giró hacia el criado, pero quiero ver al hombre santo. Usted ya lo ha visto, dijo el viejo. A todos los que usted pueda conocer en la vida, aunque se parezcan simples e insignificantes personas, véalos, cada uno como un hombre sabio y santo. Esto nos da una enseñanza y nos hace eh, reflexionar, teniendo en cuenta que verdaderamente nosotros a veces esperamos en la vida grandes situaciones, distintas Eventos trascendentales para que de ellos podamos aprender. Y en realidad, las pequeñas cosas de la vida, los pequeños eventos, los pequeños instantes, son esenciales para nosotros aprender algo de lo que necesitamos aprender en esta existencia. Nosotros veamos verdaderamente a cada persona que se presenta en nuestra existencia, en nuestra vida, como un hombre sabio y santo del cual podemos aprender. Bien, amigos de cinco minutos de Gnosis, esta ha sido una reflexión para que todos nosotros podamos llevar esto en nuestros pensamientos.